Dejo flores negras en tu tumba como Nasir Jones Mientras me acaricio el botón de autodestrucción Ese que tengo a dos palmos del corazón Así fue como empecé a escribir esta canción Yo vivo entre mis recuerdos y una Smith Wesson. Rodeado de barrotes que están lejos para verlo Estoy en llamas, no me llamas como Senpai Mejor contigo en el infierno que solo en las Bahamas Jamás muestres tu corazón a alguien que tiene un hacha La vida te da sorpresas como a Pedro Navaja. Con la memoria de Memento y los recuerdos de Karina Estoy pensando en tirarme al tren como a Ana Karenina Las oscuras golondrinas ya no volverán a verte como en el clásico poema de Gustavo Adolfo Becker. A mí una poesía me sale porque se me caen los pantalones. Camino del fin entre tiburones. Reír por no llorar aunque todo vaya mal. Reír por no llorar, aunque gracia las flores. Pesadillas desde Navidad sufro cada año Vivo en el sueño eterno de una noche de verano Esto no es un cuento de Navidad de Dickens Es una gran catarata partiendo en los diques No me lo expliques Quiero ir paso a paso, el camino es largo pero está lleno el vaso No quiero pensar en la felicidad futura Quiero una vida de mierda pero con sabrosura Siempre quise ir a LA a dejar un día a este pueblo Tener claro lo que quiero y luchar por ello La cosa es que vivo en la grieta de un corazón roto Construyendo castillos de hielo en una tarde de agosto Construyendo castillos de arena medio de un tornado Caminante no hay camino si tus huellas se han borrado Quiere hablarme de caminar con poemas de Machado, los mismos que tienen zapatillas que nunca se han manchado.